Okay. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Somos Martín y Hanna. Así es. Bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo. En esta nueva clase vamos a hablar de un tema que no es muy positivo, ¿verdad Hanna? Sí, no es positivo pero es útil y es importante. Exactamente. La vida está llena de Tristezas, alegrías. Es por ello que en el video de hoy te hemos traído distintas formas de dar el pésame a una persona. Estas expresiones se emplean en un ámbito de tristeza, de dolor, de afición. Cuando perdemos un ser querido. O cuando una persona que conocemos pierde un ser querido. Es decir, cuando alguien muere. ¿Verdad? Exacto. Así que en el video de hoy vamos a enseñarte 10 formas de dar el pésame en español. Uh -huh. Martín, ¿qué es el pésame? Bueno, el pésame es una expresión que se emplea para hacer saber a una persona que la acompañamos en su dolor o en su aflicción. Uh -huh un sinónimo de pésame o una palabra que está relacionada también con, con este vocabulario es la palabra condolencia ¿sabes qué es condolencia? Sí. Bueno condolencia se refiere a eh, acompañar a una persona en su pesar Ajá. y es sinónimo de pésame de manera que pésame y condolencia son sinónimos en algunos países de habla hispana se suele decir dar el pésame o las condolencias a una persona. Puedes usar ambas palabras. Los hispanohablantes te van a entender. ¿De acuerdo? Sí. Y ya que tenemos el contexto de estas 10 frases vamos a seguir. Así es. Bueno amigos Vamos a comenzar entonces con la lista de hoy tenemos aquí una lista de 10 formas, 10 expresiones, 10 maneras de eh, hacer saber a la persona que ha perdido a un ser querido que la acompañamos eh, en su pesar, que estamos con ellos. Así que son frases que se usan en un ámbito formal uh -huh. y en un ámbito bueno de tristeza como lo habíamos dicho cuando se pierde un ser querido sin más vamos a comenzar la primera forma de dar el pésame en español es diciendo mi más sentido pésame quieres repetir mi más sentido pésame así es segunda forma te acompaño en tu dolor o una variación te acompaño en el inmenso dolor a ver repito te acompaño en tu dolor o te acompaño en el inmenso dolor. Luego, número 3, tenemos, siento la pérdida de... Y continúas la frase diciendo, por ejemplo, siento la pérdida de tu madre, o siento la pérdida de María, siento la pérdida de tu tía de tu abuelo etcétera. Uh -huh. Cuarta frase le acompaño en el sentimiento o te acompaño en el sentimiento dependiendo de cómo quiere tratar a la persona. Exactamente aquí quiero hacer eh, un inciso recuerda eh, de dar el usted o el tú así que dependiendo de esto al momento que quieras dar el pésame a una persona puedes utilizar te acompaño en tu dolor o te acompaño en el sentimiento o le acompaño en su sentimiento, en su dolor. Si quieres saber más sobre eh, cuándo usar tú y usted te recuerdo que tenemos un video en uh -huh. el canal de YouTube así que ve al canal y podrás ver cuándo usar tú y usted. Ten esto en cuenta. Luego tenemos número 5, la quinta forma, mis más Sentidas condolencias. Mis más sentidas condolencias. Muy bien. Número 6. Comparto tu dolor por el fallecimiento de... Y el nombre de la persona era una gran persona. Por ejemplo, comparto tu dolor por el fallecimiento de tu abuela. Era gran persona. Así es. Número 7. Acabo de enterarme de la triste noticia y lamento mucho tu pérdida. Es una expresión o una forma de decir muy larga pero que se suele utilizar y es una manera también de dar el pésame. Te repito una vez más acabo de enterarme de la triste noticia y lamento mucho tu pérdida. Uh -huh. También tenemos era un buen hombre y vamos a echarlo de menos. O, otra forma, era un buen hombre y vamos a extrañarlo de menos. O si es mujer, podemos decir, era una buena mujer y vamos a extrañarla de menos. O, era una buena mujer y vamos a eh, echarle, echarla de menos. Exactamente, amigos. En esta octava forma, eh, en conclusión puedes decir, eh, era un gran hombre, era una gran mujer vamos a echarle, echarle de menos, etcétera. Es una manera también de expresar que acompañas a la otra persona en su dolor y que le estás dando el pésame. Uh -huh. Siguiente manera es una pena pero ahora está en un lugar mejor. Puedes decir es una pena o es una gran pena pero ahora está en un lugar mejor. Uh -huh. Y finalmente, siempre es triste perder a un ser querido. Siempre es triste perder a un ser querido. Exactamente, siempre es triste perder a un ser querido. Bueno amigos espero que les haya gustado estas formas, queremos recordarte que estas formas van a variar según el país, en algunos países el, hay maneras eh, de dar el pésame que son más específicas. Mencionando a las personas, como lo acabamos de ver, por ejemplo, ¿no? Eh, siento la pérdida de tu madre o siento eh, la pérdida de María, con nombre propio. Uh -huh. Puedes utilizar eh, la que desees o simplemente decir mi más sentido pésame o te acompaño en el sentimiento, te acompaño en el dolor. Que son maneras generales de dar el pésame en los países de habla hispana. Bueno amigos, esperamos que este video haya sido útil para ustedes, sí. aunque es un tema bastante triste, sí. pero es bien útil. Exactamente, es muy útil ya que si te encuentras en un país de habla hispana o si tienes amigos por internet que son hispanohablantes, que hablan español y tal vez pierden a sus padres, a sus abuelos o algún ser cercano, querido, pues es muy importante que sepas estas expresiones. También queremos recordarte que dar el pésame se puede eh, dar, ¿no? De manera oral, Ajá. como lo hemos hecho hoy, Ajá. de manera escrita. Puedes escribir una carta a tus amigos diciendo, mi más sentido pésame, siento tu dolor, ¿no? Todas las formas que te hemos presentado o eh, a través de mensajes, ¿no? Así que lo, el pésame se puede dar también de manera escrita. Ajá ten esto en consideración y es muy importante conocer estas expresiones ya que son expresiones en español real uh -huh. y que los hispanohablantes empleamos siempre uh -huh. en la vida cotidiana. Exacto. Bueno eh, entonces esperemos eh, esperamos que les haya gustado el vídeo de hoy si te gustó ya sabes qué hacer cómo puedes ayudarnos así es deditos hacia arriba darle me gusta comparte ese vídeo que es muy útil y muy educativo con otras personas que, como tú, están aprendiendo a hablar español, ya que de esta manera ellos también van a aprender a cómo dar el pésame en español real. ¿Sí? ¿Y qué tenemos para la siguiente semana? Bueno, amigos, el viernes que viene es un día especial en Estados Unidos. ¿Qué es el viernes? Es Black Friday. Y wow. eso quiere decir que hay descuentos, hay ofertas. Muchas Entonces, ofertas. atentos. Porque vamos a tener ofertas aquí en español real, entonces si tú quieres mm. llevar, llegar al siguiente nivel de hablar español, tenemos ofertas para ustedes, pero será una sorpresa, entonces atentos. Sí, atentos a la próxima semana que es el, el viernes, viene algo, Friday. se uh -huh. viene algo. Así que amigos atentos, ya lo acabamos de decir, vamos a... A darles más información la próxima semana estén allí conectados con nosotros y con nosotros será hasta un próximo vídeo ¿verdad? Ajá. en español real. Exacto que tengan un buen fin de semana. Cuídense y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Saludos Eñe